categorías y etiquetas cuando utilizamos Jumla para desarrollar nuestro, nuestro web. Una web en Joomla no es más que un conjunto de artículos. Son una serie de artículos que contienen lo que nosotros queramos, texto, vídeo, fotos, audio, mmm, lo que nosotros queramos poner en cada artículo. Pero luego a la hora de presentar estos artículos, nos interesa que los tengamos categorizados, que los tengamos clasificados de alguna manera. ¿De qué manera los vamos a clasificar? Vamos a tener nuestro web dividido en cajones que vamos a llamar categorías y cada uno de nuestros artículos va a pertenecer a una de estas categorías. De tal manera que según vamos creando cada uno de los artículos de nuestro web. Cada uno de ellos lo asignamos a una categoría. Entonces, todos los artículos pertenecen a una de las categorías existentes en nuestro web Junla, que es lo que vamos a definir en nuestra parte de administración de la web. Una vez que los tenemos cada uno clasificado dentro de categorías, nosotros podemos presentar en nuestra web, en partes concretas, podemos presentar todos los artículos de una categoría o de varias categorías, de tal manera que según van entrando artículos nuevos en esa categoría, se van presentando dentro de esa parte de nuestro web donde nosotros estamos enseñando esa categoría. Pero esto es posible que sea un poco poco para lo que queramos hacer en nuestro web y entonces tenemos otra forma de clasificar también y son las etiquetas. Y cada artículo puede tener una o varias etiquetas. De tal manera que nosotros podemos usar también esas etiquetas para presentar la información en nuestra web. Es decir, podemos usar tanto las categorías como las etiquetas. Un artículo tiene solamente una categoría, pero puede tener varias etiquetas. Y en este caso, aunque en la imagen que estamos viendo ningún artículo tiene dos de las etiquetas que estamos usando, sí que podría darse el caso. Es decir, que alguno de esos conjuntos supongamos el rojo y el amarillo, la etiqueta 1 y etiqueta 2, pongamos que el artículo 4 tuviese tanto la etiqueta 1 como la etiqueta 2, es decir, que ambas etiquetas tuviesen un artículo de intersección. Eso también es posible. Bueno, pues esta imagen es importante tenerla clara para empezar luego a clasificar nuestros artículos según los vamos creando.